Gracias por estar junto a la televisión, estamos de retorno, 22 horas con 19 minutos, tenemos entrevistas, vamos a hablar de eso que hemos escuchado en las últimas horas y de hecho hoy un rastrillaje que se desarrollaba en Guanumi eh, por la presencia de eh, los cucos, estos ante el robo de, de los minerales que ha significado además... Eh, este ataque que hemos visto hacia un punto de las fuerzas, armadas un punto de control eh, que se tiene. Está con nosotros el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, ministro. Buenas noches, Bienvenido. Pues, un gusto estar contigo. Gracias. Me decía, eh, se ejecuta este operativo, un rastrillaje. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto, ministro? Bueno, la operación esta mañana tenía eh, dos objetivos fundamentales. El primero era rastrillar toda la zona uh -huh. para eh, establecer si es que eh, las personas que atacaron nuestra patrulla el día martes eh, todavía se encontraban en el lugar. Hemos recorrido varias, eh, varias comunidades cercanas a, a la mina, eh, pero también eh, eh, posicionarnos en el lugar eh, porque todavía tenemos eh, la sospecha de que planifican más ataques eh, estos grupos. Entonces, eh, junto con la policía ya se ha tomado control del lugar y de los alrededores. Hemos reforzado nuestras, nuestros puestos fijos de control. Eh, hemos hecho una revisión de todos los procedimientos. Hay más, eh, hay más efectivos en este momento y eh, ante la eventualidad de que se aventure alguno de estos grupos a querer hacer un nuevo ataque. ¿no? Usted decía 35 grupos de jucos. Eh, ¿Esto... Eh, ¿Qué significa? ¿Cómo es que se los identifica? Incluso hay un dato que me preocupaba mucho, que escuchábamos a partir de este rastrellaje que habían realizado, ministro, que es eh, atomizar a la misma población. Sí, eh, mm. no, no son de Guanuni, pues, ¿no? Estos mm. ladrones de minerales es, vienen de Yayagüe y de otros eh, municipios. Eh, por lo tanto, la propia población de Guanuni eh, eh, tiene miedo porque utilizan granadas de gas, utilizan dinamita, utilizan armas de fuego en la noche y, y en resumidas cuentas, están eh, robando lo que podrían ser ganancias para la propia empresa minera. Eh, por lo tanto, eh, no hay, digamos, un, en absoluto una un apoyo de ningun, por lo menos de toda la población de Guanuni. ¿no? Eh, estos grupos eh, llevan bastante tiempo eh, eh, operando ahí. no. Eh, la policía ya ha hecho un trabajo de, de inteligencia en el lugar, hemos estado haciendo operativos parecidos al de esta mañana, hace varios meses atrás, prácticamente desde el año pasado, por eso la policía ya tiene identificados estos grupos, ¿no? con, nombre, eh, con los nombres que se ponen eh, estos grupos y les está haciendo seguimiento, informado a la policía de que son decenas ya de jucos que han sido detenidos en los últimos meses y que están en la cárcel en este momento. Eh, pero lo que a nosotros nos preocupa es ya el uso de armas de fuego. ¿no? Eh, eso ya es una variante en relación a meses pasados. Y, y a poner en riesgo la vida de los propios trabajadores de la empresa o las instalaciones de la empresa y a pasar a otro nivel. Eh, y lo que sucedió en el ataque del día martes es sencillamente que pasaron esa línea eh, entre lo que es un mero robo de mineral y de lo que es ya un ataque armado. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, es importante que la gente dedicada al juqueo o al robo de mineral sepa de que eh, en Guanuni eh, hemos reforzado la seguridad y nuestras patrullas tienen eh, órdenes de resguardar su vida respondiendo al fuego con fuego y, y, y querer eh, continuar con el juqueo en la mina Guanuni significa sencillamente poner en riesgo su vida Así que, Espero que eh, eh, todo el personal que tenemos allá disuada a, a cualquiera de estos grupos a continuar con el robo allá, si no, eh, sencillamente esto va a terminar mal para se ellos. ¿Se ha reforzado eso? Dice? Sí, sí, tenemos más vehículos, tenemos más eh, personal, eh, hay oficiales, están generales allá en este momento eh, supervisando estas operaciones, esta mañana estaba el comandante en jefe del, de las Fuerzas Armadas y el comandante del ejército. Eh, precisamente eh, revisando todos los procedimientos operativos para que eh, nuestras patrullas estén preparadas para repeler cualquier tipo de ataque. ¿Se han identificado los cuerpos también? ¿Estaban en ese, en, en ese trabajo? ¿Están involucrados en uno, en uno de los casos un, un cooperativista? Sí, eh, uh -huh. la policía informó eso, el Ministerio Público más bien, uh -huh. de que uno de ellos per pertenecería a una cooperativa. Pero eh, no son las cooperativas como tal las que uh -huh. están involucradas, ¿no? sino son sencillamente personas que han decidido delinquir, ¿no? uh -huh. porque una cooperativa no se va a estar metiendo en, en este tipo de, de, de actos delincuenciales. Son personas que se han agrupado, comparten su, su esta absurda idea de, de utilizar armas de fuego y explosivos, contra, imagínate, contra... ...policías, contra militares y contra otros eh, ciudadanos de, de Wanuni. ...entonces, eh, no, son, son delincuentes, ¿no? Yo, ¿Esta no, es la primera vez que se usa armas de fuego solo estoy teniendo. No, no, sí. ya hemos tenido un anterior ataque eh, donde... Claro, ¿en esta gestión? Sí, sí, hace uh -huh. tres semanas uh -huh. atrás... ...una otra patrulla fue atacada por otro grupo de juncos. Uh -huh. eh, eh, ...dispararon con escopeta, eh, dispar, eh, hicieron explosiones de dinamita... Eh, golpearon a tres de nuestros soldados, eh, golpearon a un suboficial hasta casi dejarlo inconsciente eh, para robarle su pistola y lograron robarle su pistola hace tres semanas atrás. Eh, dispararon contra uno de nuestros vehículos eh, de frente contra el parabrisas. Eh, si no hubiera sido blindado ese vehículo, ahorita estaríamos lamentando la muerte con un disparo en el rostro de, de un suboficial que estaba dentro del vehículo. Y, ...y si no era por la reacción rápida de, de los soldados... ...hubieran robado también los fusiles... ...entonces, no, esto ya es eh, eh, crimen organizado... ¿no? Es, es, ...es delincuencia, ya no es simplemente el robo de mineral... Eh, ...y por eso es que ahora tenemos gente, fuerzas especiales allá... ...gente capacitada en uso de armas eh, militares y bueno, esta vez se toparon con una patrulla mejor preparada y, y bueno, el resultado ha sido que cuatro de los eh, ladrones de minerales resultaron muertos. Ahora, esto, esto va mucho tiempo, ¿no?, este tema de, de los jugos. ¿Y las Fuerzas Armadas, desde cuánto está para recordar? Eh, bueno, eh, en realidad hemos estado eh, en labores de seguridad desde hace casi 10 años. Uh -huh. ¿no? eh, el año pasado no estuvimos ya, eh, la empresa eh, había optado por una empresa privada de uh -huh. seguridad, pero la alta cotización del mineral uh -huh. eh, ha hecho de que eh, haya un mayor interés por entrar a robar mineral y eh, eh, han encontrado betas eh, significativas de, de, de mineral en, dentro de la mina, nuevas betas, que hace pues de que los ladrones de mineral pongan sus ojos ahí en, en, en la mina. Por lo tanto, eh, nos han pedido la empresa minera que volvamos como más efectivos y ya se... Eh, aproximadamente desde el 26 de, de febrero es que estamos eh, nuevamente haciendo unos cargos de la seguridad perimetral externa de la mina. Y mira, hemos llegado al 26 y ya el 28 fue el primer ataque uh -huh. eh, contra nosotros y este es el segundo ataque, y un saldo lamentable de cuatro fallecidos. Ya se ha presentado la denuncia, ¿no? Sí, hemos presentado uh -huh. la denuncia ante el Ministerio Público, vamos a acusar a... A, a, bueno, vamos a pedir primero que el Ministerio Público eh, investigue al resto Porque era un grupo de entre 20 y 30 eh, ladrones de minerales eh, Presumimos que son familias las que, las que están involucradas Así que es probable que las familias de estos eh, ladrones estén involucradas en, en, en este juqueo Así que, bueno, vamos a pedir que el Ministerio Público eh, pueda ahondar las investigaciones y dar con estos responsables. Intento de asesinato. Así es. ¿Se ha sido así presentado? Es, es intento de asesinato, sí. Okay. Aparte de lo que significa robo de mineral y, uh -huh. y uso de armas eh, sin, sin permiso, sin autorización, etc. Eso le va a decir, preocupa que la forma en la que están armados, eh, ya como crimen organizado que nos decían. Así es, es una combinación... Eh, peligrosa, ¿no? Porque es, eh, es primero que usan drogas, usan eh, vienen eh, prácticamente alcoholizados eh, a robar mineral segundo de que precisamente para hacer esas labores usan dinamita eh, y tercero de que han tomado la decisión de, de utilizar armas de fuego Entonces todo eso es un cóctel pues peligrosísimo, en el caso de nuestras patrullas eh, nosotros vamos a responder al fuego, pero imagínate si si esos grupos de, de ladrones se topan con, con, contra eh, trabajadores mineros de la empresa, o sea, ahí puede haber bajas civiles e inocentes y eso es precisamente lo que queremos evitar con el refuerzo de la seguridad. ¿Mantiene la, el refuerzo entonces en la zona? Sí, vamos a seguir. Eh, mm -hmm. Hoy día hemos estado haciendo rastrillaje, eh, seguramente algunos Efectivos tanto la policía como de, de nuestras fuerzas se van a replegar, pero pues, seguimos ahí con un contingente suficiente para el perímetro de la zona. Ahora se decía, ministro, se opera en Guanuni, pero también en Llayagua tenemos entendido. O sea, es... ¿Los Jucos? Sí. Eh, no, están concentrados en Guanuni, ¿no? Vienen, claro, de diferentes comunidades como el Llayagua, pero Ahorita están, están, están concentrados es... en robar mineral de Guanuni. Es, eh, y ya no los había alertado la empresa. Eh, minera de que estaban preparando ataques contra los trabajadores y contra las instalaciones. Entonces eh, vienen desde, desde lejos solamente a robar mineral de Guanuni. Eh, a partir de, de esto, eh, ministro, yo recuerdo cuando se hacía ya la, la, los operativos, cuando se, se, se buscaba eh, como que mostrar, la, la, la presencia del Estado en el, en la zona, sí lo entiendo, porque por eso están reforzando, ante este grupo delincuencial que se tiene. Sí, es que es muy peligroso que estos grupos hayan decidido uh -huh. utilizar armas de fuego o Por lo menos y, crecer en cantidad enfrentar. también. Sí, han crecido en cantidad por porque puede ser muy rentable robar ese mineral en estos momentos, pero además la, la, la forma en la que atacan es... Imagínate, necesita estar muy, muy desubicado para atacar una patrulla militar y ese nivel de, de, de locura de esta gente puede llegar a ser barbaridades contra civiles. Por lo tanto, necesitamos darles un mensaje claro de que nuestras fuerzas están allá para repeler cualquier ataque a la empresa, a los trabajadores o a nuestras propias eh, patrullas. Y segundo, de que ya no es posible robar eh, mineral en esa mina, como lo han estado haciendo en los últimos meses. Eh, si entienden ese mensaje, eh, van a salvaguardar sus vidas y... Eh, esa mina va a volver a la normalidad, pero eh, es importante que sepan que estamos desplegados en todo el sector y que vamos a responder el fuego con fuego. Se han reunido con la empresa, por lo que me está diciendo, ¿no? La empresa sí desde que varios, ha pedido ya la presencia de su. Desde hace varios días ellos fueron los que nos alertaron de, de esta uh -huh. situación y por eso nosotros hemos entrado con, con esa fuerza. Eh, de todas formas, la, la mina también está tomando, eh, junto con la policía, eh, eh, ciertas medidas internas para tratar de tener eh, eh, otras medidas de seguridad al interior Como cámaras de seguridad, etc. Entonces es un esfuerzo conjunto obviamente con la, con la empresa minera Buenuni Es sí, importante aquello que usted nos ha señalado, ministro La investigación ya está en instancias y corresponde ya al, al, Ministerio, al Público? Ministerio Público Sí, esperemos de que pronto den con los responsables eh, la policía, como te decía, ha hecho un trabajo ya de hace uh -huh. varios meses de hacer seguimiento a estas bandas, así que... Por eso las eh, tienen identificadas. Así ¿no? es, por eso es, eh, ya saben de qué bandas se tratan, así que es, espero que en los próximos días tengamos novedades. Vamos a estar adentro, ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, pues, un gusto estar acá. Vamos a una pausa y volvemos.